Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les cuento mi canal de YouTube y cuando empecé desde cero. Cuando empecé a unirme en 2020 y en tres años que empecé a crecer mi canal de YouTube, me activaron mi comunidad de YouTube. Empezaba a poner mis encuestas y mis memes y mis fotos. Empezaba desde cero y fue mi source en mis publicaciones en YouTube cuando empecé mi primer suscriptor. Mis compañeros de Faro de Oriente me ayudaron con mi primer canal de YouTube. Fue hecho mis Iges y calvares. Que me ayudaron en mi canal de Youtube 346 minutos más tarde Bueno chicos Mi laptop está muy lenta por virus Lo tengo a llevar a un técnico Para que me arreglen mi pila para mi laptop Y eso no correr prisa chicos Jejeje Tres horas después bueno chicos, espero que el video les guste, compartan, suscríbanse a mi canal de YouTube. Mi nombre es Coco Bandicoot. En el próximo video Raúl y Fernando no cuentan su versión el miércoles que tuvieron una plea en Pilares República Federal.